Pues buenas tardes a todos. Eh, me llamo Cady y presento hoy mi proyecto de final de bootcamp, que es el Face Expression Recognition. Y básicamente eh, el objetivo de este proyecto ha sido pues, poner en práctica todo el conocimiento adquirido a lo largo del bootcamp y en mi caso, pues adquirir nuevas habilidades y conocer otros programas y lenguajes de programas. Eh, en este proyecto lo que, lo que he intentado hacer es crear un producto que es una aplicación con reconocimiento, que hace un reconocimiento facial de emociones que puede ser aplicable pues, en personas con discapacidades, de con dificultad de detectar emociones en otras personas o por ejemplo en detectar emociones de clientes en campañas de marketing, etcétera. Eh, la intención era ponerlo en una página web con dominio propio para empezar a seguir en este proyecto yo después del bootcamp, lo que no me ha dado tiempo a hacerlo hasta allí, por lo que lo he hecho en una web normal. Eh, entonces, la arquitectura del proyecto básicamente se compone, pues, eh, el usuario entra en una web, eh, tiene la webcam, a través de la cual pues, se graba, bueno, no se graba, se pasan las imágenes en tiempo real, pasa por el face detector, eh, que a partir de los modelos ya preentrenados y guardados y convertidos a TensorFlow JS, que luego lo explicaré bien, manda la imagen, digamos, con la predicción a la webcam para que la reciba el usuario. ¿vale? Entonces, el desarrollo ha tenido dos fases. Primero, el, el, he tenido que crear el mod, bueno, probar varios modelos de aprendizaje automático y la segunda fase ha sido crear la aplicación que lo consume, que es la web. El repositorio está dividido en estas dos fases. Primero sería la AI, donde, que contiene el fichero de Generate Models, que es donde he ido entrenando y generando todos los modelos. El análisis, pues una vez elegido un modelo, lo he analizado en este fichero. Y el export model, pues donde he hecho la conversión de, del modelo de, del, del formato eh, H5 a, a TensorFlow.js. El dataset no lo tengo subido al repo porque pesaba mucho y tal, entonces lo he trabajado en local. Y la carpeta de los modelos que he guardado eh, en el, en el Generator. En la otra carpeta de app tengo el HTML, que es básicamente para acceder a la web, la cámara y tal, y la carpeta de los modelos eh, convertidos en formato JS. Eh, las siguientes fases han sido, bueno, el primero digamos, eh, la primera fase para empezar el proyecto ha sido elegir un dataset, eh, que en mi caso ha sido de Kegel, eh, hacer la fase de entrenamiento y el análisis y en estos dos pues, he ido como yendo y viniendo hasta eh, acabar teniendo el modelo que consideraba adecuado. La, mi dataset es el FER 2013, eh, que venía separado en fotos y en carpetas de Train Test, Después de hablarlo con Daniel, decidimos ponerlo, juntarlo todo en las mismas carpetas eh, con los labels separados y luego hacer el 30 test split eh, y trabajarlo directamente así. Aquí hay algunas imágenes. Vienen siete emociones que es angry, disgust, fear, el happy, neutral, sad y surprise. Y luego vamos a ver que ese dataset pues, mmm, Luego me di cuenta a lo largo de hacer el, el proyecto que no tenía muy buena calidad, algunas imágenes estaban mal etiquetadas, era muy difícil limpiarlo. Entonces, como ya había llevado mucho trabajo y decidí al final seguir con el mismo dataset. Eh, tiene imágenes como podéis ver ya directamente de las caras con 48 por 48 píxeles en blanco y negro, lo cual a mí me convenía mucho a la hora de ejecutarlo en mi ordenador porque no pesaba tanto, iba un poquito más rápido que no en color etc. Eh, la fase de entrenamiento pues probé tres modelos que son modelos preentrenados sí que es verdad que al principio yo empecé directamente a hacer un modelo de cero hice algo que no tiene nada que ver con lo que acabé haciendo al final pero porque mi idea era ver si puedo hacer algo yo, que es muy difícil. Entonces, ya que había eh, modelos eh, que existían preentrenados, entonces empecé con el MobileNet, luego el ResNet y luego el VGG16. Eh, visto los... Bueno, tanto con reentreno como sin reentreno, porque los, digamos, los modelos ya están entrenados, lo que pasa que no están entrenados para mi dataset es como tienen eh, están pensados para dat, bueno casi todos para dataset en color eh, de otros tamaños no tan pequeños entonces al hacer el scale up no gano mucha información porque sí que podía hacer el scale up de 48 a 220 creo que pedía por ejemplo el resnet no me acuerdo muy bien pero no ganaba mucha información con, a la hora de hacer eh, el entrenamiento entonces no me daba muy buenos resultados entonces a través de consultar varios vídeos y varias documentación repetir otra vez los vídeos de clases etcétera acabé haciendo un modelo modificando un modelo que ya vi en internet e hice un modelo convencional que no está preentrenado eh, entonces, el MobileNet, estos son los primeros resultados que me dio, que fue un 40%, bueno, un 0,40%, que no lo descarté directamente. El segundo es el VGG-16, que tampoco me dio muy buenos resultados. Luego el ResNet parecía que me daba buenos resultados, pero no, hacía muchos picos. Entonces, probé de entrenarlo porque aquí no estaba entrenado. Entonces, en el, en el Trainable le puse True para que entrene otra vez, tardaba un poquito más, pero empeoraba el resultado. No obstante, el, la precisión mejoraba comparado con el anterior, pero la, la, el score empeoraba. entonces Esto no sé muy bien por qué es, pero no me, no me convencía del todo. Al final, el convencional era el que mejor resultado me daba, me daba que es un 62% que está bastante bien. Y es lo máximo que he podido conseguir. Sí, es verdad que he visto que en varios papers eh, pone que para trabajar datasets con emociones es muy difícil. De hecho, nos cuesta hasta nosotros detectar si una persona, pues, según sus expresiones, qué emoción está experimentando Pues a, a la, una computadora pues, aún más. Eh, y que lo máximo que se había conseguido es un 65-67 por ahí. Entonces, estos dos son como referencia básicamente dos youtubers eh, con los cuales me he documentado para hacer el modelo convencional. Eh, a la hora de hacer el análisis, pues creé la matriz confusional. Entonces vi que solo hay cuatro emociones que dan, digamos, mejores resultados más del 60. Entonces decidí, después de hablar con Dani Santino, decidí coger pues, solo los cuatro que más daban resultados y otra vez volver a la fase de entrenamiento, entrenar el modelo. Entonces me daba un poquito de mejor resultado que subía ya al 75 y, eh, y decidí continuar solo con cuatro emociones. Eh, ahora ya pasé, entonces una vez tengo el modelo entrenado y con resultados aceptables, pasé a la fase de la aplicación y pasé a crear básicamente la copia de Ringatec eh, un código HTML. Por ejemplo, este es el código que se usa para la, la cámara web. Luego pasé a hacer el Face Detector, que hay una aplicación, bueno, una funcionalidad eh, experimental en Google Chrome que una vez activada, con este código puedo tener el face detector que es como lo que hicimos en clase con otro código pero es una funcionalidad que tiene ya Chrome básicamente para que me dé la, los RECs de la cara entonces una vez tengo esto pues paso a convertir los modelos guardados en h5 a TensorFlow JS básicamente instale TensorFlow JS en Jupyter mismo y eh, y luego, pues convertí con una línea de código eh, los modelos de H5 a, a JF. Entonces, esto lo que hace es pasar pues, las predicciones. Uy, no ah, bueno, sí, esto es la conversión que yo he hecho. Y lo que hace es pasar las predicciones ya directamente con este código al, eh, a la webcam para que lo vea el, el usuario con las emociones detectadas. Y aquí tengo una muestra de. Eh, las expresiones. Bueno, sí que es verdad que la neutral, happy y surprise las detectan muy bien. En cambio, la de sad la confundí muchísimo, depende con qué persona la prueba, depende de expresión, haces muy bien. De hecho, aquí cuando se ve sad no es muy bien realmente una cara triste, pero eh, la detecta como una cara triste. Y, y eso es todo. Muchas gracias.